Lo que ha supuesto para OKI la implementación del pago por uso ha sido un avance importantísimo. Nosotros procedemos del mundo de la venta transaccional. Empezamos con estos programas que llamamos coste por página o MPS, como lo queramos decir, hace cinco años. El crecimiento que hemos tenido nosotros en el número de contratos ha sido exponencial. De hecho, seguimos creciendo de una manera vertiginosa. Es cierto que partíamos de, de nada y el crecimiento ha sido muy, muy importante ha sido tan importante para nosotros como para nuestro propio canal de distribución. Tenemos un canal fidelizado que está centrado en esto. Nos ha costado trabajo el, el informar, formar y hacer que se adapten a, este, a estos programas y hoy en día el 90% de nuestro canal vinculado realiza pago por eso con lo cual bueno, pues ha sido una oportunidad de negocio, insisto, para ellos, muy interesante, porque ata la máquina con el consumible, que es lo que estaba perdido cuando hacen venda trans transaccional, que tú puedes vender la máquina, el consumidor puede vender cualquiera o compatible o rellenado o falso o otro proveedor. Entonces digo que para nosotros y para el propio canal vinculado a nuestro ha sido un paso fundamental.